Hola, ¿cómo están? Este, esta vez es un podcast audio, algo también diferente que aquí hacemos en Cristianos en la Iglesia. Hoy tenemos un tema maravilloso que se llama una larga espera y tenemos una invitada especial que nos va a contar de esa larga espera, esas filas que hacemos para... Eh, ya te comunico, eh, en YouTube y en Facebook no podemos decir mucho la palabra COVID y en 19 eventos la vamos a llevar como ese virus Bueno, una larga espera que vamos a comenzar a hablar y vamos a establecer una, un momento agradable algo diferente como aquí hacemos en que en la gloria Bueno, tenemos esa invitada especial ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir? Hola, muy buenos días, tardes, noche. No sabemos el horario en el cual nos estás escuchando, pero bueno, una larga espera. Estamos acostumbrados a hacer filas para los centros comerciales, para el cine, cuando hay promociones, eh, cuando hay el día sin IVA, bueno, cuando hay diferentes eventos sociales para los conciertos, aunque pues confieso que yo sí creo que hice mi larga fila, una larga espera. Una larga espera. Entonces vamos a, como siempre, a la palabra y bueno, yo sé que hay, hay de pronto oyentes que nos están escuchando en este momento, otros no, pero siempre dándole, glorificándole, dándole la gloria a nuestro hermano Padre Celestial. ¿Y qué nos puedes decir? Eh, vamos, a, vamos a ir a Proverbios capítulo 4. Eh, versículo 29 de la nueva versión internacional que dice el que es paciente muestra gran discernimiento el que es agresivo muestra mucha insensatez y vemos que hoy vemos eh, hay mucha insensatez en las personas y, y vemos que el Señor cada día nos está puliendo a través de esas largas filas y hoy con nuestra invitada Mónica Torres que es mi mega naranja eh, tuvo hoy que pasar por eso y siempre le damos la gloria y la honra a nuestro amado Señor Porque Él permite las cosas que son algo maravilloso y algo grande y poderoso Bueno, ¿qué nos puedes decir de, de este proverbio? El que es paciente muestra gran discernimiento Y el que es agresivo muestra mucha insensatez Bueno, la verdad hice tres intentos para tomarme la prueba eh, fui eh, en estas dos semanas que pasaron del mes de julio mm, supe que había dos puntos cerca donde estoy trabajando y cuando llegué en el primero ese día fue un miércoles estaba lloviendo y cuando llegué ya estaba recogiendo el punto donde estaban tomando las muestras y las enfermeras que estaban allí nos dijeron que no que ya era muy tarde que se habían acabado ya la cantidad de muestras que tenían y que ya no se podía entonces yo ay por Dios. Dije, bueno, ni modo. No, no importa. Y por eso, cuando hablamos de lo dice Larga Espera, ella, eh, aquí mi esposa me está, nos está hablando de que de ese virus. Una vez más, no podemos repetir mucho eh, la palabra coronavirus porque no nos permiten las redes sociales. Pero en ese virus, ella nos, nos está diciendo lo que dice, ese Proverbios es 14 y 29, la nueva versión internacional que es paciente muestra gran deserdimiento y yo siento que ella muestra gran deserdimiento al ser paciente porque eh, algo muy importante que hay mucha gente que es agresiva y dice y dice ese versículo el que es agresivo muestra mucha insensatez entonces cuando nosotros mostramos esa insensatez estamos ahí la cosa como hicimos aquí en colombia grave ¿cierto? claro que sí teníamos dos opciones ese día porque fui con mi jefe ponernos de mal genio y, eh, y debatir con las personas que estaban tomando la muestra. Pero yo dije, bueno, pues estamos en las manos de Dios. Así pasó ese miércoles, a la siguiente semana volvimos a ir. Ese fue como un jueves en nuestro horario laboral. Eh, decidimos ir en la hora del almuerzo, cogimos taxi, estaban ya ubicados en otro punto de Bogotá, digámoslo así, también relativamente cerca eh, de donde trabajamos. Y yo oh, sorpresa que cuando llegamos salimos corriendo porque vimos la fila y cuando hicimos la fila la enfermera pasó y nos dijo, lo sentimos, se acabaron las muestras. Nosotros nos volteamos a mirar porque también fui con mi jefe y yo dije, ah, bueno, ni modo. Entonces relacionándolo con Proverbios 14 29, el que es paciente muestra gran discernimiento. Nosotras nos miramos, sonreímos, pues bueno, ni modo y nos devolvimos para el trabajo. Y yo dije, no, no puede ser, no nos vamos a rendir. Hemos estado consultando la página donde publican en dónde van a estar y ayer la miré y estaban en otro punto diferente y, a donde hemos estado mirando y a donde hemos ido en las dos ocasiones fallidas. Y hoy me levanté temprano y yo dije, bueno, señor, y la tercera es la vencida. Y averigué, miré la página, llamé y decidí ir hoy. Estuve pues a las casi como a las nueve y media de la mañana ya había bastante fila. Te entregan turnos, bolet eh, unas fichas con un número, a mí me correspondió la 113. O sea que estamos aquí hablando que cuando uno aquí en Colombia va a hacer lo, la prueba del, del virus, ya como les comuniqué, no podemos decir mucho esa palabra porque eh, nos, eh, nos pueden como censurar o algo así. Eh, estamos haciendo lo que dice Proverbios 14.29, vemos la paciencia del Señor que cada día nos ven cada uno de nosotros y pues dándole esa gloria y esa honra al Señor de cómo el Señor se manifiesta, ¿cierto? Así es. Yo quiero compartir un proverbio que me pareció muy lindo y muy real en esta época de confinamiento. Es Proverbios 18, versículo 14. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Oye, una buena palabra que podemos compartir esta noche, esta mañana, en el momento que nos escuchan las personas, porque es verdad. Así es. Mira, nosotros somos humanos y nuestra carne, eh, nuestro cuerpo físicamente se agota, se enferma, eh, podemos adquirir virus, eh, resfriados, gripas, dolores de cabeza, en fin, muchas cosas que pueden ser virales. Y el cuerpo se cansa. Llega un momento en el cual, en el, eh, en el que tu cuerpo te dice, oye, para. Creo que necesitamos un descanso. En ese momento también podemos ser paciente y podemos tener discernimiento de lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo. O podemos ser agresivos y demostrar con nuestras acciones insensatez. Como por ejemplo, no cuidarme, no acudir al médico, no orar, no pedirle al Señor discernimiento de qué es lo que estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo y cómo lo voy a sobrellevar. No estamos aceptos de que nos enfermemos, pero tenemos la promesa del Señor que Él estará cada día con nosotros, en cada instante, en cada momento, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, Dios está con nosotros. Estemos sanos, estemos enfermos, tristes, eh, alegres, agobiados, sea cual sea la situación, Dios siempre está con nosotros. Eso es lo que a nosotros nos hace distinto, sea cual sea la situación que estemos viviendo, tenemos una ventaja y tenemos una fortaleza que es saber que nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro amado Dios está con nosotros, ahí acompañándonos y viviendo esa situación con cada uno de nosotros. Amén, amén. Y algo poderoso que tú me, tú me, comentas, me comentabas <coughs> es que en esa larga espera había una fila. Y en esa fila había situaciones que uno decía, no, yo estoy, yo estoy requete bien. Pero no, habían situaciones de. Aquí me, ella me comentaba a uh, mi esposa que habían indigentes, personas que realmente tienen una situación que uno decía: bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué, ¿A qué punto de, de la vida estamos? ¿O qué o si Realmente la gente se está concientizando de este problema. ¿Qué, pues, de, ¿qué nos puedes decir? Bueno, hicimos una espera de dos horas y media haciendo la fila. A mí me correspondió el turno 113 y tú tienes que mantener el distanciamiento, ¿Y ¿no? ¿Y que es, que eso que dos horas es corto? ¿Dos horas y media? Sí, es relativamente corto, es corto la aquí, verdad. Aquí, ¿Para aquí en Bogotá, Colombia, es corto? Bueno, estábamos haciendo la fila y tienes que mantener el distanciamiento social de 1.5 a 2 metros, ¿no? Entonces tú tratas de cumplir esa norma. Pero era muy chistoso porque como estábamos en la calle sobre una avenida principal... Y pasaban habitantes de la calle, hombres, mujeres, adultos y, y era chistoso porque te dicen la enfermera o las personas que están del área de la salud encargadas de liderar esa brigada de salud, sí. es un excelente grupo y el cual los bendecimos y sabemos que son instrumentos del Señor y para mí es lindo y satisfactorio verlos ahí trabajando y en el punto en el cual yo estuve cuando pasé a tomarme mi muestra, las enfermeras fueron muy, muy amables, te sonreían, me dio mucha felicidad. Para mí fue muy bonito. Y cuando tú estás haciendo la fila y llegan las personas, los habitantes de la calle y se te acercan a pedirte monedas o algo de comer, obviamente ellos se te acercan, ¿no? El miedo está ahí, ¿cierto? Oh, claro, el miedo, el miedo está ahí y además que <ríe> ellos no se acercan de una manera... Con una actitud buena. No, obviamente se acercan agresivos y te dicen... Bueno, tengo hambre, necesito dinero, ayúdeme monita, colaboreme que no sé qué. Y uno apenas lo mira, y uno, obviamente nosotros con el tapabocas, estaba lloviznando con la sombrilla, y uno decía, no, no tengo, no no, no puedo, pues, pues porque la verdad, como que la situación no se presta para eso. Y sí, uno siente temor, la verdad, porque hay personas que son agresivas, hay otros que no pero pues no, tú no sabes cómo va a reaccionar y la idea es que tú no estés sacando dinero ni nada, sino que estés ahí juiciosito y entre menos contaminación y contacto tengas con cosas metálicas, eh, con alimentos, es mejor, ¿no? Digamos que es un protocolo de seguridad. Después llegó otra señora y se hizo ahí en la esquina donde estábamos y pues la verdad, creemos que no estaba en sus cinco sentidos porque gritaba utilizaba un vocabulario bastante pesado, decía que era del Caquetá, contaba su historia y una historia súper trágica y lo hacía así gritando, pero ya no lo hizo por pedir nada, sino que llegó y se sentó ahí, empezó a contar y a utilizar esas palabras bruscas o esas, y nosotras nos mirábamos y las personas que estábamos ahí, y nosotras, mm, bueno. Claro, y para compartir con nuestros oyentes, Caquetá es otro, otro departamento, como otro estado de Colombia, y realmente aquí en Colombia necesitamos usar el tapaboca si no nos cobran unos dólares, serían 500 dólares eh, por no usar un tapaboca Ya después de esto la fila seguía avanzando y cuando yo llegué a la esquina, digamos como a media cuadra de donde estaban tomando el punto, yo dije, wow, ya, ya casi lo logro. Entonces, estoy aquí desde las nueve y media, ya son las 12, no, ya eran las doce y media. Dije, Dios, lo logré. Este fue mi tercer intento y fue el vencido. Hoy aquí en Colombia es festivo, por la celebración del 20 de julio, el Día de la Independencia de Colombia. Entonces no interfirió en mi horario de trabajo. Yo dije, bueno, Señor, gracias porque vinimos hoy y logramos este objetivo. Después de tres intentos, después de tres horas, después de tener la ficha 113 y que no es que vaya corriendo tan rápido, cuando ya llegué a la esquina me pareció muy chistoso que uno de los enfermeros le estaba hablando a una persona de color, un hombre, y le dice a él, mira, ¿y tú tienes alguna dirección que puedas referir, un número telefónico para informarte cómo sale tu resultado? Porque él también es una persona habitante de la calle, obviamente no tienen una residencia, no tienen una casa, no tienen un punto fijo donde ellos vivan. Claro. Entonces el, el muchacho empezó a contestarle ahí y después él se nos acercó a entregarnos un formulario y dijo, hmm, le apuesto que de todos los que estamos hoy aquí, fijo, fijo, él va a salir negativo. <risa> <risa> y nos dio risa a todos. Y sí, es cierto, las personas que viven en la calle eh, es ilógico y, y no, de pronto las personas no lo no lo crean, pero ellos adquieren y genera su cuerpo, su sistema inmunológico, su sistema de de protección en el cuerpo que tenemos todo se, se vuelve más fuerte más agresivo y no se enferman con tanta frecuencia como una persona eh, que digamos tenga todas las comodidades claro claro y eso es muy importante porque al mismo tiempo nos trae una palabra en Efesios capítulo 4 versículo 2 en la nueva versión internacional y siempre uso esta versión, nueva versión internacional porque es más simple de entender dice siempre humildes y amables pacientes, tolerantes unos con otros, pero vemos que a veces en esas largas esperas, en esas líneas eh, o en esas filas, como lo llaman en tu país, eh, no hay humildad, no, haya, no, hay, no hay esa amabilidad, no hay esa paciencia, no hay esa tolerancia los unos con los otros y por eso el Señor nos está invitando en esta tarde, en esta noche, en el momento que tú nos escuches a que realmente busquemos esa, esa como, como decía mi esposa, esa tolerancia realmente y por y, pues a pesar de que vemos personas a veces hablando solas, pero realmente no sé si estar hablando solas con, ellas, con, con Dios o, o no sé. Entonces llega un punto en la vida que realmente necesitamos ser conscientes que el Señor nos está hablando. Sí, mira que esto lo que acabas de decir lo relaciono con este hermoso proverbio 18.14. El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo. El espíritu soporta las enfermedades del cuerpo sea, cual sea, como lo habíamos dicho antes, eh, hasta un cáncer que es una enfermedad tan agresiva, lo soporta. O sea, el, el cáncer lleva un proceso de deterioro y duran meses, en ocasiones, años, y mm, alguna otra enfermedad así crónica, el espíritu lo soporta. Si no fuera por el espíritu, no, no sería posible tener como todo ese proceso, ¿no? esa etapa que es tan difícil de la enfermedad. Pero, ¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado? Hoy el Señor me hablaba y me decía que solo Él, Él puede llevar un espíritu destrozado Y lo veíamos con esa persona que les comentó que decía que era del Caquetá, yo dije Dios mío, ella tanto su cuerpo como su espíritu están destrozados y en verdad por eso dice todas esas cosas, ella no conocerá a Dios y ella lo decía, ella decía yo soy drogadicta y a mí nadie me va a cambiar, nadie, ninguna religión, ningún Dios, yo soy así, punto, así, pero estaba supremamente enardecida, molesta, diciendo esas cosas. Y vino a mí este proverbio, no lo tenía específicamente, pero sabía que era un proverbio y yo decía, es verdad, el espíritu puede llevar o sobrellevar el cuerpo enfermo, más un espíritu enfermo, ¿quién? Solo Dios. Entonces le, le agradecía a Dios porque en esta larga espera vimos de todo, la verdad, vimos varias personas de la calle. Eh, a esta persona que se tomó la prueba y no tenía una dirección porque tienes que dar tus datos personales. No los tenía, pero él muy obediente. esperó a él no lo dejaron hacer la fila con nosotros, simplemente le entregaron su turno y lo dejaron ahí en la esquina. Fue muy, muy curioso. Llovió mientras que estábamos haciendo la fila, pero le doy gloria y honra a Dios eh, al haberme permitido esta larga espera, que no fue solamente hoy de 112 turnos, sino de dos semanas anteriores con dos idas fallidas y esta tercera la vencida. Amén, amén. Y que, que pues al mismo tiempo que hermoso es una larga espera porque el Señor nos ayuda como a entender, a realmente, a, no entendernos nosotros mismos, sino a entender a los demás. Y algo que sabes que el Señor me compartía, que a veces nosotros cometemos el error, o yo cometía el error de, por ejemplo, decir, esta persona no tiene fe. No, esa persona... Uno no puede decir eso. Uno tiene que decir, yo de pronto no tengo la fe de esa persona. Pero, por ejemplo, si una eh, en una sanidad es, eh, Señor, no, no, no ha sido sano porque no tiene fe. No, eso nunca se le va a decir a una persona, sino que Dios va a hacer el milagro a su momento, a su tiempo. Y en esa larga espera, así como le pasó aquí a mi esposa, que en esa larga espera ella vio muchas cosas, entendió muchas cosas y realmente... Su paciencia, como, decí, como dice el proverbio 14.29, el que es paciente muestra, muestra grande discernimiento. Y ella vio el gran discernimiento que, que veían en, las, en la muchedumbre en las diferentes personas, en la, eh, de que hay de hay todo tipo de, de hijos de Dios, todo en la ca, de la calle, con problemas, personas que realmente... Que comienzan a mirar y comienzan de pronto uno ya comienza a valorar como hijo de Dios eh, en, esos, en esos caminos del Señor. Que si uno es agresivo, eh, uno puede mostrar mucha insenta, insensatez y eso es lo que no quiere el Señor. El Señor realmente quiere lo que, lo que estábamos diciendo en Efesios 4:2: que siempre seamos humildes, amables, pacientes y tolerantes los unos con los otros, porque eso es lo que quiere el Señor para glorificar y darle la gloria a Él. Así es, y algo muy, muy importante que. El Señor eh, me ha hablado, le agradezco a Dios porque yo por su misericordia soy del área de la salud y hace muchos años yo decía, porque me imagino que en otros países debe ser tal vez mejor o igual que acá. Los salarios del personal de la salud no están bien remunerado. Uno en ocasiones se pone a pensar, wow, un futbolista gana muchos millones al mes y acá el personal de la salud no es así. Y dependiendo del área, de la rama a la cual tú pertenezcas, porque acá pues hay como un grado jerárquico y no todos ganan igual. No va a ganar igual una enfermera, un médico, un cirujano a un neurocirujano, no son los mismos salarios y se entiende porque son las especializaciones. Pero si vemos, yo sé que hay muchas profesiones que no son bien remuneradas y alguna vez yo me pregunté, dije, Señor, yo me equivoqué al haber estudiado esta carrera, pero a mí siempre me ha gustado lo del área de la salud. Cuando empezó a salir todo esto, Dios mío, yo decía, Señor, definitivamente no me equivoqué, no porque nos estén pagando más en este momento porque no es así, sino que qué satisfacción para mí poder servir en este momento donde cada uno está viviendo este confinamiento de una manera distinta pero al llegar hoy al punto donde a ti te toman la prueba yo me sentí tan tan bendecida la enfermera que me tomó la prueba fue tan amable tan cordial las personas que me tomaron los datos también hoy es festivo aquí en Colombia esas personas tienen su familia su esposo sus hijos y están ahí en la interperie porque simplemente le arman una carpita eh, no estás en un salón ni en un área cubierta, sino es una carpita plástica, sentados, varias mesas, varios, varias enfermeras eh, están trabajando, bacteriólogos, terapeutas respiratorios, eh, haciendo la muestra, tomando los datos, o sea, es un trabajo en equipo. Y yo me sentía tan feliz y yo cada vez que me, me entregaban o pasaba por alguna de las mesas les daba gracias. Yo gracias, el Señor los bendice, el Señor los bendice. De verdad que yo estaba muy, muy, muy feliz y cuando veo videos, cuando escucho noticias de cómo los médicos están dando lo mejor, ese equipo interdisciplinario de médicos, enfermeros, auxiliares, bacteriólogos, aún las personas de servicios generales que también están en los hospitales, los celadores. Yo digo, señor, gracias, porque sin ellos estaríamos incompletos. Y algo muy importante es que eh, el señor me trae un versículo maravilloso, que es el proverbio 16.32, que dice, más vale, ser, más vale ser paciente que valiente y ahí está lo que tú estabas diciendo de aquellas personas que realmente están luchando en el frente de batalla que ellos son por ejemplo como hoy que es, es la independencia de Colombia ellos son los valientes que están peleando y están dejando sus familias ¿por qué? porque tienen un, un, una obligación y continúa diciendo este versículo más vale, más vale uh, dominarse a sí mismo que conquistar ciudades mira lo que está diciendo el Señor ahí que más vale eh, dominarnos a nosotros mismos, controlarnos, pero te digo una cosa, con la presencia del Señor es algo maravilloso y un saludo a todos que nos escuchan a través de eh, Facebook Live, audio, por este podcast que estamos hablando de una larga espera. Un saludo muy grande a, que no, a aquellos que nos están escuchando, un saludo muy grande a Benicio Gamboa, eh, un uh, grande y poderoso, te, fe, te felicitamos porque es el Señor. Eh, eh, prácticamente eh, eh, poniendo esas palabras de pronto para ti o se está pasando algo varón alas un, eh, un saludo grande y poderoso te enviamos un, un saludo de, de un, un saludo virtual en, en la presencia del señor bueno estamos hablando de un, de un tema maravilloso una larga espera de que en esa larga espera hubo una fila una ¿Cómo le diríamos más? Eh, una, una fila, una, una, una... aquí en Colombia le decimos cola... Uh, una espera, la cual va dirigida por turnos, y que tú llegues a un sitio y seas después del número 100 y dices, esto va para el arco. Amén, amén, amén, pues bueno, la gloria y la honra son para el Señor, porque cada día Él se va glorificando y... Saludo a aquellas personas que nos escuchan por este audio y siempre como dándole la gloria al Señor. Bueno, cuéntanos más, que, ¿cómo te sentías en esa fila? Yo estaba feliz. La verdad, cuando yo llegué y vi esa fila, eh, le pregunté, hay varias personas de la, del grupo interdisciplinario sí. que están organizando la brigada. Uh -huh. Y yo le pregunté, están ¿tienen chalecos o tienen uniformes específicos? Y tú ya sabes que los de ese color pertenecen, digamos, a la secretaría, los del otro color pertenecen al equipo de la salud. Entonces, yo me, cuando yo llegué y vi esa fila, yo, oye, mira, yo me quiero tomar la prueba. Sí, sí, claro, y yo, ¿y qué tengo que hacer? Haz la fila, pero la fila ya va a dos cuadras volteando a mano derecha. Y yo, wow, bueno, gracias. Y yo súper contenta, me fui hasta el, hasta el final de la cola. Hasta la última parte donde culminaba la fila, pues era una de las últimas. Y llegué ahí conservando mi distancia y le pregunté al señor que estaba delante mío, ¿están dando fichas? Y él dijo, sí, tienes que ir a pedir la ficha. Pues me devolví a pedir la ficha, ¿no? Yo corriendo me devolví porque eran dos cuadras y media. Cuando iba por el camino, venía una de las enfermeras con las fichitas, con las fichas son pequeñas, con los números, las demarcaciones. Y le dije, yo oye, mira, es que estoy haciendo la fila. Eh, me dijo, sí, pero ¿por qué te sales de la fila? Le dije, no, porque me dijeron que tenía que venir a pedir la fila. Me dijo, no, no te salgas de la fila. Tú tienes que esperar a que yo vaya y te entregue la ficha. Y yo, bueno, sí, señora. Sin embargo, me dio la ficha y pedí también la de mi jefe. Sí. Eh, y me fui para allá. Y cuando llegué allá, eh, la enfermera llegó nuevamente y me dijo, por favor, no se salgan de la fila, esperen que yo voy a estar viniendo constantemente sí. a entregar, tenemos 150 eh, pruebas para hoy. Uh -huh. Entonces el señor me volteó a mirar y yo, bueno. Yo me quedé ahí, obviamente conservando la distancia, frecuentemente pasábamos de la Secretaría de Salud dando las recomendaciones, tener el tapabocas bien puesto, mantener el distanciamiento, eh, procurar lavarnos las manos cuando llegáramos a la casa, aplicarnos constantemente el gel, siempre dándonos las recomendaciones, ¿no? Fue chistoso porque salió el sol, había bastante brisa, empezó la llovizna y después empezó a llover. Pero la fila iba corriendo. Veía, yo miraba hacia mi lado derecho y habían varias personas con libros, leyendo. Habían otros que llevaban sus once y entonces se quitaban su tapabocas y comían mandarinas, empanadas. Entonces, yo sí no había llevado nada para comer, pero me parecía chistoso, curioso. Yo estaba feliz. La verdad, yo estaba contenta porque yo dije, Dios, lo logré. Hoy fue el día. No interfirió con mi horario laboral y fue persistente y fui paciente. Y veo que el Señor premió esa paciencia y les quiero compartir algo. Nosotros por ser eh, temerosos y conocedores de Dios. Dame un momento, eh, mira aquí, uh, quiero también saludar a las mujeres. Uh, te saludo al, a Laura Amparo Díaz García, es un saludo muy grande. Mónica Salas Hernández también, saludos, grande y poderoso. Porque eh, envíanos también una experiencia tuya que hayas tenido haciendo una fila, haciendo una eh, en esa espera, no si sí, una larga espera, ¿qué, qué, está, qué ha pasado en, en tu vida? Te invitamos a que nos escribas también y compartas este momento agradable que aquí estamos compartiendo ciudad. Sigue, por favor. Les quería comentar que nosotros, por ser conocedores de Dios, mmm, siempre se lleva, o siempre vamos a ser como señalados, juzgados, vamos a ser colocados entre la espada y la pared, diciéndolo así coloquialmente, porque las personas asumen que nosotros por ser conocedores de Dios, entonces no debemos de utilizar tapabocas, no debemos tomarnos la prueba, que no nos vamos a enfermar, y es algo que nosotros hemos distorsionado, no es así. Nosotros también debemos ser probados en la salud, en la parte económica, en nuestra parte laboral, el que seamos hijos de Dios y hayamos aceptado a Dios como nuestro Señor y Salvador, no nos va a eximir nunca de tener pruebas, de tener situaciones difíciles. Entonces, a mí algo que me ha dado mucha tranquilidad es que tengo una, tenemos con mi esposo y, y mi familia una promesa que el Señor nos dio en la palabra cuando inició todo esto, en que Él cuidaría de nosotros y de nuestra familia. Y así ha sido, lo hemos visto. Sí, porque como estábamos hablando con mi esposa, yo le decía a Hebreos eh, 10.23, porque fiel es el que hizo la promesa y... Y, y él te hizo una promesa grande y poderosa, ¿o no? Eh, te, mejor dicho, yo sé que eh, Laura Amparo nos está escuchando, está diciendo, claro que sí, claro que sí, eh, él me hizo una promesa y Mónica Salas también está escuchando, diciendo, él también me hizo una promesa y en esa larga espera he estado ahí. Escríbenos, bienvenidas a esas preguntas. En esta larga espera eh, quise tomarme la muestra porque como soy del área de la salud, quería hacerlo, quería ser partícipe de, de tomarme esta, esta prueba para conocer el resultado. Le doy toda la gloria y la honra a Dios, porque desde que retomamos nuestras labores, somos de aquellas excepciones por ser profesionales de la salud y podemos trabajar. No me he enfermado, mis compañeros tampoco. Puede ser que nos hayamos enfermado y pasamos la... El, el virus y no nos dimos cuenta, todo eso depende también mis hermanos y hermanas y gente amada que nos está escuchando de cómo esté tu nivel eh, inmunológico, cómo esté tu salud, los hábitos que tú tengas en cuanto a tu comida, al deporte, eh, a tu sistema. Si tú eres una persona que ha tenido una adecuada alimentación, un ritmo de vida saludable, eso nos va a ayudar y si nos llega a dar este virus, no nos va a dar tan fuerte, ¿m? que es lo que las personas no, no hemos entendido ni y muchos están atemorizados porque se le ha dado demasiado terrorismo a esta noticia. Sí, es verdad, sí, el COVID sí existe, lo estamos viviendo no solamente en Colombia, estamos viendo las UCIs colapsadas, pero se le ha dado demasiada, demasiada, eh, ¿cómo se le diría? Es muy catastrófico los informes que dan, solo hablan de muerte, muerte, muerte, y, y tienen a la gente paniqueada, con temor. Y mira, ¿y peor que el coronavirus? ¿Peor que no tener las UCIs a disposición de las personas que se empiezan a enfermar? Lo peor es el temor. Tú no sabes cómo el temor te debilita, te estresa y baja tu sistema inmunológico, te baja las defensas. Por eso debemos de apegarnos de las promesas de Dios, de lo que Él nos dice en su palabra. Van a haber cosas que van a llegar más rápido que otras. Hay otras en las cuales tendremos que esperar una larga espera. Hoy fue mi tercer intento y fue el vencido. Posiblemente para otras personas sea el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, no sé. Simplemente le agradezco a Dios porque cuando llegué allá y pregunté si me podía tomar la muestra y me dijeron que sí, independientemente de que no, no viviera en esa localidad, me dio muchísima felicidad cuando me dijeron que sí, y hasta ahorita que hablé con mi esposo y le comenté cómo me había ido, estaba muy contenta, estaba contenta de, de haberlo <risa> logrado. Parecía ser, en serio, parecía ser una niña pequeña, y como cuando vean su dulce, todo como que, ¡ay, estoy contento, <risa> estoy contento! Pero bueno, la gloria y la honra para el Señor. Cuéntanos, ¿qué más viste en esa larga espera, en esa fila hoy, eh, viendo todas esas personas que aún conocedoras y no conocedoras de Dios, ¿Qué, qué, ¿Qué puedes observar eso en esos momentos? Veo que las personas hablan de varios temas, no solamente de, de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Eh, algo que tú decías ahorita de que habían esos héroes, hoy siendo el 20 de julio el Día de la Independencia que se celebra aquí en Colombia. Hablamos de eso también con el enfermero que nos tomó los datos. Él dijo, hoy 20 de julio estoy aquí. Y yo le dije, uy, te felicito. Tú no perteneces eh, a las fuerzas militares, a las fuerzas del orden público, pero perteneces a un grupo espectacular que están luchando, que le están colocando el pecho, que están peleando con sus armas contra este virus. Y él dijo, oye, sí, tienes razón, y se empezó a reír. Y, y decía mi jefe, fue muy ameno cuando el muchacho llegó y nos pidió todos los datos porque nos reímos. Fue muy bonito. Eh, él decía... Qué chévere encontrar personas así porque nos hacen sonreír y nos hacen como desconectar de esto que estamos viviendo, esta situación tan estresante. Y mi jefe le decía, sí, es que tú tienes que colocarle color a la vida, tienes que sonreír porque imagínate tú amargado haciendo esta fila tan larga que claro, yo los miraba y es verdad. Claro que sí, como, como diciendo al comienzo del, del podcast aquí. Uh, estábamos hablando de Efesios 4.2, siempre siendo humildes y amables y pacientes, tolerantes unos a otros. Y sabemos que esa persona que estaba eh, en el frente de la línea, ahí haciendo esas pruebas del virus, eh, él sabía que necesitaba ser tolerante y paciente y humilde con cada uno de, de estas personas, porque si él no era paciente, mejor dicho, todo el mundo se iba a alterar. Un saludo grande poderoso también para Mercedes Camacho, que nos está escuchando, Gloria y la honra para el Señor, y mira como el Señor se mueve de una, de una manera sobrenatural, que cada, que cada vez que nos pone un tema, Él se manifiesta a lo, a lo maravilloso, y yo, yo, yo creo que la, muchas personas están viendo la imagen, esa es la imagen que muchas veces estamos esperando, eh, a veces en, en esa bendición de Dios, y sabemos que la bendición de Dios está ahí, está mejor dicho a la vuelta de la esquina, como yo lo digo, eh, vulgarmente de pronto eh, pero bueno qué más viste en esa en esa fila qué más viste que qué, qué, qué curiosidades tú podía pudiste como que decir hmm, esto como que al saber que, que esta gente estaba esperando viste viste más mujeres más hombres estaba como bien equilibrado, no había, estábamos como iguales, la cantidad de hombres que de mujeres eran como similares, no habían, o sea no podemos decir que estaba sesgado más hombres o a mujeres o a jóvenes que adultos, estaban como entre un promedio de gente ya joven y adulta, pero algo que me pareció curioso es que llegó un señor que se, estaba detrás mío y al parecer como que él pidió varias fichas y después como de una hora llegaron dos personas adultas mayores y él les dijo, bueno, la fila va acá, tomen sus turnitos. Y yo, ay, tan tierno, porque sí, ya los adultos mayores hay que cuidarlos, hay que respetarlos y son los que son más vulnerables ante este virus. Y nos pareció curioso y ellos muy lindos llegaron a hacer la fila, cogieron su fichita, nadie dijo nada. No dicen como normalmente se dice cuando uno está haciendo la fila que llega otra persona y se cola. Ey, no se cole, haga la fila, nosotros llevamos aquí tanto tiempo. Cuando decimos no se cole, si se nos está escuchando en otros países es como cortar la fila, como invadir la fila lo que está haciendo, también queremos dar un saludo para Humberto Ramiro Chapengual Ruiz que nos escucha, amén hermano, amén hermano, se da uno de cuenta que el tiempo no es el de Dios claro que sí, entonces, entonces dándole la gloria y la honra al Señor un saludo para ti grande y poderoso, para estas personas que nos están escuchando mira, no es una casualidad que tú nos estás escuchando, es un testimonio que pasó y tocaba eh, manifestarlo en el hombre poderoso de Jesús yo veo que muchas veces en estas líneas en estas filas o en estas colas eh, como tú lo llamas en tu país vemos que la, la espera a veces se hace como larga, cierto sí. la espera en ocasiones es largo y es distinto cuando tú vas solo cuando no llevas un libro eh, o ni siquiera llevas música para escuchar tú te desesperas más o de pronto cuando no tienes como esa comunión con dios eh, porque mientras que llegaba mi jefe yo estaba orando y yo le decía a Dios yo estaba muy feliz y le decía a Dios gracias porque lo logramos señor estoy aquí contigo padre Señor, nos toca hacer la fila, pensaba yo, y volteaba a mirar y había unas personas con libros, otras escuchando música, otros tuvieron tiempo de ir y comprarse un cafecito porque pues sabíamos que eso iba para largo, otros iban, iban y preguntaban más o menos en cuánto tiempo se demora, es que necesito entrar al Carulla, que es un supermercado, a hacer mercado, y los enfermeros le decían, uy, no, tienes tiempo, puedes entrar a hacer mercado y todavía no estás en la esquina. Entonces yo decía, qué lindo, ¿no? O sea, de verdad que hoy fue un ambiente bonito, agradable, en medio de todo, en medio de la lluvia, del sol, del viento. ¿Volverías a cambiar ese momento de, de qué pasó hoy? No, si el Señor permitió que lo viviera, no tengo por qué cambiarlo, porque he aprendido que todo lo que Dios permite en mi vida, Él está conmigo y los planes del Señor siempre son para bien. Yo de pronto no los considero así, o las experiencias que tenía antes de conocer al Señor, pensaba que eran como un castigo, pero hoy en día entiendo que todo lo que pasa me ayuda para bien. Entonces no, hoy me lo gocé y... y le doy gracias a Dios porque me pude tomar la prueba y porque fue muy lindo. Y de verdad que estoy muy contenta y, y agradezco al Señor por todas las personas que están dando lo mejor en tomar estas pruebas. Porque era lo que les decía, son personas que tienen sus familias y hoy es festivo acá en Colombia. Y ellos están tomando todos los días las pruebas. Entonces, mira, mira sacrificando que, el estar con su familia. Mira que aquí en Colombia, eh, para compartir a todos... Hay siempre un desfile el 20 de julio. Sí. Y el desfile de hoy, yo siento, y el Señor me mostraba, el desfile fue de, esta, de, de la parte médica, ayudando a otros seres humanos a que, poder, a, a que poder, a, puedan hacerse esa, esa, ese examen de este virus una vez más. No podemos repetir el nombre, perdona que sea repetitivo, porque, uh, por causas de las redes sociales. Pero... Es bonito saber que ellos estaban al frente de la línea, ellos estaban orgullosos. Y como tú lo decías, este muchacho decía, yo estoy enfrente de la línea, sí. yo estoy aquí, me la estoy gozando en el nombre poderoso de Jesús. Un saludo para la Liliana Páez, un maravilloso saludo en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando tú llegaste a, a, ahí en la parte donde ellos estaban, en el, en el, en el, como dicen en inglés, in the front line, en, la, en la línea del frente y ahí eh, recibiendo todo eso, los apuntes, ¿cómo te sentiste? Feliz. Yo de verdad solo puedo decir que hoy había gozo en mi corazón. Eh, cuando ya llegué ahí, o sea, después de que haces una fila de dos horas y media y llegas a ese punto donde ya te piden tu documento de identificación y te llenan unos, unas fichas técnicas con tus datos personales, yo dije, lo logré, lo logré. <risa> Llovió, Llovió, no hizo viento. Señor, lo logré y me puse feliz. Mi jefe estaba adelante. Sí. El enfermero, nosotros le preguntamos el nombre, se llama Allison. Él nos dijo, por favor, recuerden bien los datos porque si se daña, si se anota, se registra mal un dato, toca romper ese formulario y crear otro nuevo porque como es un documento público no puede tener tachones ¿Qué? ni errores. Pues mi querida jefe se equivocó en la edad Ay, Dios. y ella iba delante mío cuando y yo estaba detrás de ella y habían tres mesas pidiendo los datos. Entonces eh, el que primero entregue los datos pasa al punto donde te toman la muestra. Sí. Cuando yo vi que la enfermera me empezó a llamar y yo dije, no, pero es que yo soy el 113, no, no, dale, dale Y yo pasé por el lado de mi jefe y yo tan raro, yo me senté, me tomaron la muestra, me, me verificaron los datos personales Y yo me paré, hice mis preguntas, me explicaron en cuánto tiempo salía el resultado Bueno, me paré ahí a esperar a mi jefe y veía que las personas avanzaban y ella no y yo, Pero yo estaba feliz y yo quién sabe qué le pasó pero en esa, en, esa, en esa larga espera sí ve que están los nervios, claro. está, está el, como el, ya voy a llegar, pero... Imagínate que la persona que estaba detrás mío, un señor, estaba molesto porque como mi jefe eh, dio mal la edad, tuvieron sí. que anular ese formulario y volverlo a llenar otro nuevo, pues eso hizo que se retrasara el proceso. La persona que estaba detrás, que era un señor, se molestó. Y empezó a decir, ay, pero ¿por qué la demora? Que no sé qué, que si sí se más, mire, ya pasaron las dos personas que estaban delante mío, la otra que estaba detrás y yo nada, molesta, ¿no? Sí. Entonces las enfermeras qué pecado, ellas también como que se aturdieron y, y, y se pusieron como nerviosas. Entonces mi jefe les dijo, no, tranquilas, yo no tengo afán, si quieres yo dejo pasar la, al Señor, por mí no hay problema, tranquilícese, esto debemos de hacerlo con calma, pues ya esperamos lo más, no se preocupe, fue mi error. Quería llegar a este punto y tú lo estás hablando, ¿cómo se sentían ellos al recibir a saber que ellos estaban recibiendo diferentes personas y a recibir una persona de la calle, un indigente, como lo decimos aquí, ¿cómo se sentían mira en esa larga espera? yo no sé cómo se siente el personal que está ahí dispuesto y que está tomando los datos y la muestra, no sé pero por la experiencia que yo tengo es distinto cuando tú trabajas con personas y tú no sabes que esa persona puede ser positivo para el virus sí. o que ha estado en contacto. Cuando tú ya sabes que esa persona es positiva o estuvo en contacto con alguien que es positivo, o sea, tú sientes un temor ¿sí? y tú como que te timbras y dices, wow. Pero es ahí cuando vienen las promesas del Señor y yo digo, no tengo una promesa de Dios y me voy a relajar porque todo lo que pase será lo que el Señor permita que pase en mí. Entonces yo me imagino que ellas también al ver la presión, mira, no es fácil que tú estés ahí escribiendo, escribiendo y como les decía, a la interperie. Y ves que la gente pasa y pasa y pasa y pasa. Yo creo que ya se daban moralera cuando ya llegaba el número de la, fil de la ficha porque te piden la ficha. Sí. Por ejemplo, si hoy eran 180 pruebas, yo era la 112, pues ya pasamos la mitad. Me ¿Era imagino. la 112? Yo, mi jefe era la 112 y yo la 113. Dios mío. Entonces, y habían dicho que eran 180 filas, eh, perdón, 180 pruebas. Ya cuando tú pasas 100, dices, ya, pasé la mitad, yo creo que ellas también se ponen alegres porque ellas terminan de, de tomar todas las muestras y no es que ya se pueda ir cada uno para su casa, no. Tienen que ir al sitio donde procesan las muestras y entregarlo, y eso es todo un protocolo. Eso no es como ir y dejar un paquetito y chao, no. Ellas tienen que ir a entregar, entregar los registros, entregar los formularios, entregar las muestras que toman. Es un trabajo que me imagino que les llegará todo el día y estar trabajando todos los días en esa misma situación y como le, le te comentaba, el estrés, las noticias tan catastróficas, eso te genera mayor ansiedad. Yo creo que el estrés más grande que para, para estas personas que están, perdón, la, como le diga la palabra, lidiando con estas, eh, con, la, con haciendo estos exámenes, es al regreso con sus familias, ¿cierto? Sí, aunque la verdad ellos tenían todos su, sus elementos de protección personal, sí. o sea, parecían astronautas, <risa> sí, pero gracias. Gracias a Dios, y ellos están súper bien protegidos. Igual cuando tú te, te vas a sentar a que te tomen la, la muestra, sí. ellos desinfectan. O sea, tienen todo, todos sus elementos de protección, rigurosamente los utilizan, o sea, se mantienen todas las medidas. Pero no creas, de pronto se siente uno más vulnerable es porque tú llegas a tu casa y me imagino que también tienen que hacer su proceso de desinfección. Pero el estar expuesto y estar en eso es caótico por todo lo que estamos viviendo y como lo decía, no solamente aquí en Colombia, sino en todos los países sí, claro. ahorita, lo único de lo que se habla es de eso. Y las estadísticas de muerte, muerte, no hay UCI, no hay UCI, eso es agotador. Y tú no sabes con qué clase de persona te vas a encontrar. Hay personas que son pacientes, hay personas que son malgineadas, como nos pasó con el señor que estaba detrás mío. Sí. Él se molestó porque... Eh, Blanquita dañó, el form dio mal un dato, o se dañó el formulario y eso hizo volver a llenar todo el formulario y son es una hoja por lado y lado. Mira él, impaciente. Ahora venimos a esta parte, ya para ya culminar. Eh, esta parte me habla, me, me quiero hablar con, como lo, con lo de Dios. En esta fila hay muchos que cometemos errores y vemos que hay muchas personas que, porque como, como tu jefe cometió un error, todos la están juzgando. Mm. Pero al llegar a ese punto, toda la van a recibir, ¿con qué? Con los brazos abiertos, diciéndole, aquí estamos, no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar. Y así es el Señor. Y eso es algo maravilloso que el Señor nos está soñando en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, donde tú nos estés escuchando. Bueno, te, te damos dos minutos o tres minutos para que nos escribas y, y que nos digas en esa larga, en esa larga espera, en esa fila, ¿cómo te ha, cómo, qué, ¿qué te ha pasado en tu vida? Eh, ¿Qué te ha pasado en tu vida o, o de pronto has estado de mal genio, has juzgado a alguien, te, lo, has, lo has perdonado? No sé, en tu vida, en esa larga fila que tú estás esperando, de pronto una, una, una respuesta del Señor, ¿qué, qué, está, qué, qué, qué, estás, ¿qué estás haciendo para que esa larga espera no sea tan larga, sino que sea, ¿cómo podríamos decirlo? Agradable. Agradable, agradable. ¿Y qué más nos puedes decir ya para estar culminando este hermoso programa? La verdad, la larga espera de hoy, si me pongo a pensar, ni siquiera fue tan larga. O sea, tres horas, tres intentos, el tres. Qué lindo ese número, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. <risa> qué maravilloso. <risa> Pienso que he tenido que esperar cosas más largas en mi vida. Y si me pongo a pensar, no, esto no fue tan largo. Y le doy gracias a Dios porque cada vez que tengo que esperar algo y ya lo tomo de una manera diferente. He aprendido que de la actitud que tú tengas durante esa larga espera, ¿se va a acelerar más? ¿Va a ser más corto el tiempo? ¿O así mismo será la remuneración? Entonces hay que esperar con amor y pacientemente. Así como Dios nos espera a nosotros. Listo. Ahora, vamos a hacer una reflexión. Hombres y mujeres. ¿Qué les dirías a, la, a esas mujeres en esa larga espera? Ya, de, la, de la experiencia que tuviste hoy. La espera va a ser incómoda, va a ser difícil, va a ser frustrante si no esperamos con amor y si no estamos cogidos de la mano de Dios. Pero si tú quieres que esa espera sea agradable, eh, alegre, feliz, fructífera, agárrate del Señor. Que a donde tú vayas, que a donde tú estés, estés con Dios. Y para ellos, para esos eh, varones de Dios, para esos hombres de Dios, ¿qué podemos decirle? Yo puedo agregarle en esa parte, no importa indi, eh, esos indigentes, esas personas que estén hablando a palabras oeces o cualquier cosa que estés vi, estás viendo en esas filas, recuerda que hay alguien que te hizo la promesa. Hebreos 10.23, y no se me va porque esa palabra se me ha venido últimamente mucho a mi corazón, porque el, el, el que te hizo la promesa es fiel. Para cumplirla. Para cumplirla, entonces recordemos eso, que el Señor es fiel porque Él va, Él va a hacer cosas maravillosas y mira, podemos cometer errores, como yo lo digo vulgarmente, y perdón, como te lo digo, burradas, pero el Señor está haciendo algo maravilloso en cada una de vuestras familias. Bueno, yo pienso que Dios no hace acepción de personas, Dios nos ama por igual. Y como lo decía para las mujeres, eh, hombre, mujer, niño, adulto, mayor, de la relación, de la comunión, de esa intimidad que tú tengas con Dios, van a ser más llevaderas esas largas esperas. Bueno, entonces te agradecemos por esta eh, invitación, a todas estas personas y, y por acceder a hacer esta, este, este Cristianos en la Gloria Podcast Audio, que bueno, es aquí estamos en la gloria para hablar de Dios y hacemos cosas diferentes eh, para glorificar el nombre de nuestro Señor a través de una experiencia. Entonces, te agradezco. y ¿Algo más para despedirnos? Estamos en las manos de Dios y debemos de confiar en sus promesas y de estas saldremos todos victoriosos. Los queremos en el amor del Señor. Bendiciones. Bendiciones, y nos veremos en otro Cristo en la Gloria Audio Podcast. Y bueno, la gloria, la gloria y la honra siempre son siempre para adorar a nuestro Reino.